Quisiera yo poder reiniciar. A veces está todo bien, ni si todo va mal. Mi vida quisiera yo poder reiniciar. Lo admito, soy joven y tonto, hago estupideces a veces parezco loco Que si fumo, tomo o me drogo, ¿qué les importa mi cuerpo Por cierto, su hijo también le jala al poco. Mis oh. suegros rodean por chimas que yo lo no inventé Si supieran quién soy y lo que sé hacer Su hija mejor hombre no podía tener Pero bueno, cada quien ya nada se le puede hacer Así es mi vida, ya no me sirve reclamar Con los años lo he sabido controlar, sobrellevar Pocos han confiado en mi potencial Los que no me voy cállense la boca en vez de opinar No los necesito ni los necesitaré Cuantos amigos he tenido y voy a tener Pero recuerden que valen más los desconocidos Que en los que siempre confié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 yo podré Todo bien y si todo va mal, mi vida quisiera yo poder reiniciar